¿Qué pasa compitruenos? Hoy vamos a cambiar por completo el contenido, vamos a irnos a la Twitch Cup y vamos a reaccionar a los starters de cada participante. Ya sé que voy un poco tarde, pido perdón, pero es que... Bueno, no he visto nada de la Twitch Cup, he visto solo algún clip suelto y esto es algo que me molaría ver las reacciones porque creo que son totalmente random. Así que vamos a verlo todos juntos. Let's... Go. Aquí está el vídeo, es de Walmitri, de acuerdo Os dejaré el enlace en la descripción por si queréis ir a dejarle un pedazo de like, un comentario Porque está haciendo un trabajazo increíble, recopilando un montón de mejores momentos y starters, todo eso, ¿vale? Y, y no me enrollo más, let's go, vamos a verlo Grande Walmitri Ojo pandarina, trico ¿Directamente trico? No he visto nada de pandarina, hermanos ¿Es de Koi, pandarina? No tenía ni idea el trico top, ¿no? Creo que todos los starters son de tres etapas. Es decir, eh, pues como un starter normal que tiene que evolucionar dos veces. Y que es completamente random. No sé cuántas generaciones hay. Eso sí que no lo sé. Eh, exceptita. Me sirve, me sirve. Oh, cuál es el capo! Esfil. Ah. Bueno, esfil not bad. Sphill not bad. Pero... Pero mala suerte, ¿no? Porque es claro, Phil Cicual lo ha llamado Qué vamos, nombre más raro ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Barbe se de lleva de Squirtle, de bro! De Buenísimo de también Buenardo, ¿eh? Como el trico Enorme Cuidado con Barbe Que jugando con Frigo Adri eh, Estos pueden hacerlo bastante bien eh Que Frigo Adri sabe Frigo Adri pilota Además lo ha llamado Frigo Adri De locos ¡No! Felipe ¿Qué haces? Escucha, eh, el arbitrar por 4 al agua y por 4 al planta ah. Se te va la patata en un random es que José Carlos ¿Quién lleva un Pokémon José Carlos? Está loco Después, Felipe Cogemos a Dúzcu y le ponemos Casper mágico Buah. No <risa> le ponemos tu moto, Papi Javi God, Casper mágico A Dúzcu, buenísimo, eh Duskull buenísimo, Pokémon aguanta, que flipas para el early game oh, no, es increíble. A, me, oh no sí sí sí sí. No. A por culo, loco. No. El mejor. El me ¿Por dicho qué se cabrea? Y lo voy a llamar el chispas. ¿Por qué se cabrea? ¿Por qué se cabrea? Espera espera espera espera. ¿Por qué había otro starter o qué? Espera espera, voy para atrás, voy para atrás. Había otro starter que era bueno, o ¿qué? A ver, a ver a ver. No, había otro bueno, no se ha visto Pensaba que se iba a haber, pensaba que se iba a haber. ¿Cuál era el otro? Dejándolo en los comentarios, por favor Si lo sabéis dejándolo en los comentarios Que me molaría saber cuál era la otra opción Porque parece que era bastante buena El chispas ¿Otro es Phil? ¿Celly? Oye, ¿por qué Celi tiene el layout tan pocho, tío? Es un poco pocho, ¿no? Bueno, Steel. Ya, eh. ya os digo, Steel lo, lo bueno que no, tiene no es que el, el typing no sufre mucho. El roca, el, el, el eléctrico. Poco puta. más, ¿no? Espectacular. Espectacular. Haría que no, estoy en vale, en Nia en tiene el Squirtle, el bro. Otro, squirtle, otro squirtle, ¿qué dices? Que dice que es mejor esto, pues mucho starter, ¿no? Mucho starter veo en Starter real, quiero decir. Squirtle es que es defensivo, tiene un typing buenísimo que es el tipo agua, ya sabéis que. Es muy top. Macho, buenísimo. Me, me Buenardo, misswell Nunca lo he tenido. O sea, es... Con o sea, Poké Alex. Si este es mejor para ganar, yo soy un Buah, estos van locos, eh. <risa> <risa> estos van a ir locos, eh. poke Alex. Jugadorazo. Macho. <risa> Pokémonazo también. Dani Yonki. Perfecto. A bueno. Pero Chicorita... Es oh, no sea, es tan guapo, bueno, eh. O sea, quiere Ibai? No digo, no. ¡Mood Keep! ¡Sequien Ibai! ¡Qué Pokémonazo! No a a ¡Hala! Increíble sí, Ibai, cómo arranca con sí, no un... A ver, sabemos que es por 4, ¿no? Eh, Al planta, pero es la, la, la única debilidad de que play. tiene, además del... De no, ponerle... Lo diré, el ataque de hielo este que es por 4 también no por Buenísimo, buenísimo te, combo de tipos para un random Es verdad que te la juegas, pero si consiguieras una Sash o algo así Bueno, Duskull brutal, Daz Por cierto, Daz se acaba de casar, creo Así que enhorabuena, Edad. Guapísimo. <ríe> y yo, un Duskul, enorme Duskul. Muy buen Pokémon, muy, muy buen Pokémon. No sé a qué nivel evoluciona Dusclops, pero es buenísimo, es buen Arado, chicos. Muy sólido, quiero decir. Duskul. Duskul. Duskul, no me lo puedo creer. Pero colegio, ¿sabes? Increíble. Espectacular, la verdad. Increíble. ¿Quieres este? ¿Este ¿Es el Rals? Este es el Ralts Ah, coño, sí, es, este es eh, Reven Dice Rats, ¿eh? ¿Por Rats. qué no es tiene el nombre? Está muy bien, eh? Uh, Ralts Va con Len, Es Reven Qué buena wow. a, a ver, Ralts es, es bueno Lo que pasa que es que es un poco this. débil para el Early, ¿eh? Aunque creo que me han dicho que en el Early Están como protegidos En plan que no se le mueren los Pokés Ander Qué bueno <risas> Es bueno, es bueno. Es como si tú. Es buenísimo, es buenísimo. Ojo, Riobo. Tiene un Zindacuil, bro. Un Zindacuil, bro. Muy bueno, muy buen Poké. Para el early, buenísimo. Y para el Late, a ver, eh, Si le sale con buena habilidad, tal y cual. Got, mecherito, mecherito. God, mecherito, God, ¿Por qué sal, porque salía Charmander? Vaya fail ahí, eh. ¡Toto dile! ¡Toto dile! ¡Otro buenardo Hemos visto a Chiconita? a Totodile. Y hemos visto a eh, Chindaquil De la tercera gen coño pues yo, Juan y, y Canegro volando, eh, con Totodile No hemos visto eh, Ni a Torchic No hemos visto a Torchic Hemos visto a Trico y hemos visto a Mudkip Pero no hemos visto a Torchic, ¿habrá alguien con Torchic? Buah, oh, la perita, Pepeita. chicos Trollero y Hardy, Trolardi. No me gusta Chicorita como starter. A ver, es eh, dale, defensivo, ramos, no pero el tipo planta ya sabéis que es Ay, mucho peor río, que... <risa> por ¡Uh! Gref Ketchup, me descojono. Eh, Aaron, bueno, no está mal. También por 4 al al lucha. Eh, cuidado, ¿eh? Cuidado porque... Y al tierra. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, este Pokémon es un muerto viviente, ¿eh? Aaron Play. Ah, <risa> lo va a llevar Aaron, Aaron Play. Está con Rio eh. Cuidado. Cuidado el, el combo Gref-Rio si traejardean mucho. Igual en el torneo lo petan, eh. No que no Para Zetamor o un Squirtle con Carimero. Squirtle. Full PNG. <risa> Carimero, PNG. Carimero no nos ha podido presentar. Está out. Tiramos por Rals? Samur, Jack Socer. Tiran por Rals también. Uh, <risa> débil, débil para el early, eh. Vamos, Pero bueno, tres, con Samork lo pueden hacer uno, bien. Lo pueden hacer muy bien. Te Ahí está. Pero creo que Axother. De esto sí que he visto clips porque los ha retuiteado Samork Y creo que. Creo que Axother es completamente noob Voy a ir con Charizard. Oh, Chocas. Charizard. Charmander. Obviamente hay muchos Pokémon mejores. Pero. Tiene Charmander el Chocas. Este sí que es Strayhard, eh. O sea, este no, no pilota nada de Pokémon, se le da tirando a mal. Pero este sí que es Treyhar, hermanos. Flipas. Este es el típico que se mira a stats. Que... Ahí está, Charmander, qué buena. Qué buena. Muy buen poke para el early, ¿eh? Para el late, tienes por 4. Full, full desmonetizado, perfecto. Nah, está, es increíble. Lo de eso vale, es increíble. Vale, vale, vale. Me gusta. ¡Ojo! Eh, ¡Luzu con pues Oscar. Que sí, ¿no? Oscar! Ah, Mudkip volando. Mudkip no, volando. Luzu, pero vamos volando. Vamos Mismo que Ibai, me Todavía me no, me no me ha salido Torchic, hermanos. Que Quiero un ah, Torchic ah, en polo. esta Twitch Cup. Quaker. ¡Qué loco, qué loco! Eh, tenemos, nadie tiene este ¿Cómo? ¿Cómo? El Bleda con Zen. Un Bagon, qué barbaridad Compañeros, un bacon, eso es para guardárselo Para el sí, sí, torneo eh. Es para guardárselo ¿Lo habrán perdido? Lo veremos A ver si luego puedo ver eh, algún mejores momentos O todas las muertes, algo así todas las mu Si hubiera un vídeo de todas las muertes sería God, pero sería muy largo Seguro, eh muy la Buah, Es que aquí está, yo creo que es el mejor eh. Yo creo que es el mejor de todos Hasta el momento, eh ¿Concreta o...? No, nah, otro o spiel. Eh, o estaba concreta. Está bugueado, spiel, chicos. Es está bugueado. Y está guapo. O sea, yo es que creo que no. con guapo. A, la, ¡A la altura de Bagon, eh! Este... La, <risa> la movida es gratini. que evoluciona más tarde, ¿no? Que Veygon. O por ahí. Capitán España. Increíble. No tiene sentido. Mayichi con Shadowne, ¿eh? Bueno, está claro. Es, es Squirtle. School, ¿eh? No ha salido Bulbasur tampoco. Ni Bulbasur ni Torchic. No hay de la cuarta No hay de la cuarta, parece Porque no ha salido ninguno Y todos los que han salido Han sido de primera, segunda o tercera A lo mejor solo están esas tres Pero ha salido Eh... Venga. Es, lo haría, es lo que yo haría, eh si no, pues, Ha salido Maximus Bueno, el layout pues vale. Apodo, Apodo. <ríe> Este está matando! Eh, quiero decir que no ha salido Ha salido Duskul Y Dusnoar No es de tercera Es de cuarta A lo mejor hay algunos ¿No? no Entiendo. Tío, Maximus está. Sí, creo que le voy a está loco. O sea. Está. Tabaco. Perfecto. Es que he leído que el totodile no tiene mucha gente. Me Silver, que... Que... Silver con Under. Este no lo tiene nadie, under. ¿no? Perfecto. No tiene nadie al sapo. Que no... Quiero... Con Poliwag. Con pues cuidado con Poliwag, que tiene doble evolución. O sea, doble. Eh, dos posibilidades. Y lo mismo según cómo te vaya de moves. Puedes elegir una u otra. Y eso es interesante. No es mala, ¿eh? Pepo. ¿Un Pepo? ¿Un Pepo? <risa> Parece un Pepo al final. Es, un, es una rara. Pepo, pepo sapo. Perfecto. ¡No! ¡Hola, Togepi, chaval! Malísimo para el early. Malísimo para el early. O sea, captura ya, señora Abby. Captura eh, mañana. Bueno, ayer, perdón. <risa> perdón. Captura para ayer porque Togepi, malísimo. Pero al, si lo llevas al torneo... Todo X es brutal. No, ¿Cristinini? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Esta maravilla de Pokémon. No, ¿Por qué? ¿Este Pokémon inicial? Sí. Buah, por los otros tienen a que ser malísimos. No vale, le vamos porque a poner Magnemite es por 4 al tierra. Me parece vale, muy, para allá. muy. Ojo, no. Otro, venga, hombre. Sí. Otro Moodkip, ¡Axocer! ¡Axocer, perdón, ¿cómo se llama este? Ay, ¿cómo se llamaba? Eh. ¿no? Carche. Ahí está. ¡Grande Walmitri! ¡Grande Walmitri! Bueno, pues hasta aquí el vídeo, hermanos. No ha salido Torchic, me ha dado mucha rabia. Tampoco ha salido Bulbasur, interesante, Pokémon baneados. Y nada, si os ha molado y queréis que reaccione a más cosas de la Twitch Cup, reventad el botón de like, compañeros. Apretad ese botón como si no hubiera mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!